Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy llegamos a la clase 243, creo que es esta. Eh, sí, el sol en Géminis, acá te lo voy a mostrar, sol en Géminis, en la casa 6, y esa casa 6 también en Géminis. Y eh, vamos a ver, por eso hablo de el eje eh, 6-12, qué pasa con el Sol en Géminis, en la casa 12 y esa casa 12 en Géminis. Pero empecemos por el principio, como corresponde a ese Sol en casa 6, en Géminis, tanto el Sol como la casa. ¿sí? Sol en casa 6. Son trabajadores, son investigadores, son solidarios. La casa 6 en Géminis. Son creativos, son multiplicadores, son desafiantes. Solo en Géminis. Simpáticos, curiosos, sociables. Veleidosos, nerviosos, egocéntricos. Entonces, si tomamos, por ejemplo, una, una de estas palabras claves... ...para cada una de estas cuestiones, y desarrollamos una oración de eso se trata, decimos que podemos estar ante una persona eh, a la que le gusten los trabajos que lo desafíen... ...en su propia curiosidad. Por ejemplo, ¿sí? Por lo de trabajador, por lo de desafiante... Eh, o sea, trabajador por el sol en casa 6 eh, Desafiante por la casa 6 en Géminis eh, Y curioso por el sol en Géminis Ven cómo uno puede ir usando esas palabras claves Para ir formando esas oraciones astrológicas De eso se trata Poco a poco ir aprendiendo a el lenguaje de la astrología yo siempre digo que la astrología es un lenguaje y hay que aprenderlo como se aprende cualquier otro lenguaje combinando en el caso de querer aprender eh, español combinando eh, las letras del abecedario ¿sí? o el inglés o el francés eh, en este caso combinando los significados de esos planetas, qué significa esa energía en cada lugar de los planetas, las casas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el sol en Géminis, pero esta vez en la casa 12 y la casa 12 en Géminis. ¿Sol en casa 12? Sensibles, insatisfechos, encerrados o cerrados. Casa 2 en Géminis. Eh, esta casa 2 en Géminis puede traer problemas, puede traer golpes y puede ayudarte en todo lo que sean las publicaciones. Sol en Géminis. Simpático, curioso, sociable. Veleidoso, nervioso, egocéntrico. Entonces... Podemos estar ante una persona sociable, pero con problemas de insatisfacción, ¿sí? Ven que agarré, eh, sociable del sol en Géminis, problemas de que esa casa 12 está en Géminis, ¿sí? Y e insatisfacción de que el sol está en casa 12, que los hace insatisfechos. Bueno... Te pido que vos me dejes acá abajo, en comentarios, tu propia frase clave. A ver, para este sol en casa 12, eh, en Géminis. O este sol en Géminis, en casa 12, también en Géminis. Eh, bueno, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, con un nuevo video, por supuesto, como todos los días. Chao, hasta mañana, que tengas un día maravilloso.